Ok. estamos hablando sobre so la parte de documentación, documentación, de recursos resource, documentación. y les comentaba And que el PHP y PAM es PAM una muy buena PAM herramienta para esa finalidad. Y empezamos aquí a hacer una no, pequeña documentación. Vamos a hacer una sumarización de todo lo que podemos hacer aquí con esa herramienta. Estamos. Déjame refrescar la página porque lo seguramente lo lo me va a pedir page, para loguear otra vez. Bueno. Podemos darle un split so y hacer la división por net por subnetes o por subredes through, through que a nosotros nos guste. Y ahí estaba comentando and que la cantidad de subredes subnets, depende de cuántas zonas nos toque atender a veces tenemos 10 zonas para implementar el IPv6 y ahí podemos hacer ideas. ya una división inicial por 10 subredes. Obviamente aquí tenemos una we opción de 16 subredes diagonal 36. Pero como estamos ya haciendo una documentación subnets, de red, es, importante, es importante ya pensar también en los próximos años. Entonces years. quizás so hoy en el día de hoy tengamos 10 zonas para atender y pasados 5, 10 años, sean 20, 30. Entonces ya tenemos que pensar también en la expansión, en la escalabilidad de los recursos, de utilización de los recursos para que ya podamos dejar esa reservación de planificación para los años futuros. Entonces voy a elegir un 32. Subnetes o subredes de diagonal 37. Uh, 37. Vamos a ponerles aquí como ciudad. So let's put que Es el city, nombre ciudad, de la subred. The the y me va a crear so ciudad 1, 2, 3, 4, 5 hasta 32. 32. Ok, yo puedo right, apartar so uno I de estos rangos para Documentación interna so para direccionamiento de servidores, de servidores web, de routers, suba, suba de punto a punto. Una recomendación point así point que no whatever. sé si podemos And llamar recomendación es no usar para direccionamiento the, the de infraestructura crítica del ISP la parte inicial no del rango. Y eso tiene una... Tiene un fundamento porque muchos que hacen ataques de negación de servicios suelen hacer el scan por el bloque IP6 y, y seguramente empezarán a hacer el scan por el inicio del bloque. Entonces si utilizamos esa porción inicial del rango para direccionamiento de routers, servidores, servidores web, nombre de dominio, puede ser que se les descubran la IP y se le empiecen a enviar IP ataques de negación de servicio. DDoS Entonces, attacks. que podamos hacer so, ahí una elección de un otro rango para esa infraestructura crítica. Critical, critical y después, obviamente, and podemos elegir, elegir aquí, elegir aquí elegir cuál es la ciudad o cuál es la subred que queremos trabajar city, the the y crear las subredes then de utilización, que sería la subred para asignación por DHCP o por CTSOE, como quieran, o por 464XLAT. No sé, eso va a depender obviamente del proyecto de ustedes. Una información muy interesante es que PHP PAM es un software libre, open source no sé cuál es la versión actual, de ver, PHP Download. no me muestra aquí, no me muestra aquí cuál es la versión así ah, 1.4 probablemente I think it's por ese tweet a se puede instalar directamente so en un servidor web web Apache, Apache, PHP, PHP MySQL, como también se puede instalar por Docker. Through through Docker. Muy rápido Very la instalación rapidly. por Docker. A los que ya saben, cómo y utilizan el Docker, solamente con una Just línea. Ya line, tienen todo listo, instalado, funcionando para que puedan empezar a documentar with the redes. Network. ¿Alguna pregunta sobre lo que es PHP y PAM, PHP, y PAM documentación? IPAM, de recursos para que podamos empezar so en el próximo en el próximo tema. Nadie. Nice. No questions. Bueno, vamos a hablar so un poco entonces, empezando con lo que es Cit. Y SIT de SIT. Como ya hablaba Ale cuando estaba hablando ahí sobre NAT64, NAT64 provee identificación de estado. Ya el SIT es completamente sin estado. entonces vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas, cómo utilizar, qué es y provee el SIT en el concepto. De data centers the también case, uh, para aquellos que quieran centers, ahí hacer sus data centers, data centers con IPv6, IPv6 only, solamente IPv6. Only bueno, ¿qué es el es el Stateless IP ICMP Translation. Es un protocolo estandarizado por el RFC 2765 y es una técnica que hace traducción de paquetes sin estado entre redes IPv4 y redes IPv6. ¿Cómo así? Con el CIT no podemos solamente hacer con que el cliente que sea IPv4, IPv4 pueda acceder a un contenido en IPv6, IPv6 pero también but podemos hacer con que el servidor que tiene solamente IPv6 pueda IPv6 tener conectividad en IPv4 por IP y por ICMP IP utilizando IP el -I -I Entonces, la traducción, so, podemos decir así, es say, bilateral, bilateral de los dos lados. Vamos a tener ends, tanto de IPv4 y IPv6, cuanto de IPv6, 6, and IPv4, IPv6 y tenemos IPv4. un diagrama. Ese diagrama uh, está, está en, el en el sitio de Joule, que es la tool, herramienta que vamos a usar. A y ahí en el lado derecho right. tenemos una red 100% IPv6. En el lado izquierdo tenemos una red 100% IPv6. Y en el lado derecho tenemos una red 100% IPv4. En ese diagrama tenemos un traductor que es ese dispositivo representado por la T. Y en esa red, ese traductor hace la tarea de ruta por defecto de la red IPv4 y también ruta por defecto de la red en IPv6. De esa manera, De esa. los hosts Entonces, en IPv6, IPv6 pueden tener conectividad a los hosts en la red IPv4, IPv4. y también a la mano reversa. De igual manera, el IPv4, IPv4 puede acceder normalmente a lo que es. IPv6. Y las traducciones, Now, the podemos decir así, que son traducciones literales. Like literal el interesante de and saber a del SIT es SIIT que con solamente un diagonal 96, 96 o un barra 96, slash podemos, slash 96 podemos representar the todo el bloque de direccionamiento block presente en IPv4. ¿Por qué? Porque el IPv6, IPv6 por completo tiene 128 bits, bits y cuando restamos los 96, Bits. tenemos 32, 32 bits, o sea, los 32 bits, the 32 bits de host, of the host en esa red in diagonal 96, 96 representaría todo el rango de direccionamiento IPv4 existente en el mundo. Obviamente aquí, aquí se está usando un diagonal 120 para representar un diagonal represent 64. 64. Y en ese escenario, scenario, la propuesta es que la traducción pueda ser por así decirlo, transparente. El boss que envía el paquete no sabe que está enviando a un dispositivo que tiene una pila de direcciones o una pila de, de, de protocolo IP distinto a la origen. El host en IPv4 va a enviar un paquete a una otra dirección IPv4, IPv4 pero ese dispositivo que device, es el traductor a va a encargarse de traducir lo que son estos paquetes a IPv6 y le va a enviar a la dirección correspondiente en IPv6. Y el host en IPv6 de igual manera, al enviar un paquete Conversely, al lado de la red que está representado por las direcciones IPv4, estará enviando un paquete a una IP versión 6 y el traductor en el medio del camino va a encargarse de hacer con que todo pueda funcionar de manera transparente. Entonces, eso fue un recurso, una técnica creada para permitir la coexistencia entre los dos protocolos IP principalmente ahora que deberíamos estar hablando más de IPv6 que de IPv4 y seguramente eso iba a pasar o va a pasar en algún dado momento que los servidores web tendrán IPv6 y ya no más habrán IPv4 para direccionarles. Y ten, vamos a tener la necesidad, vamos a seguir teniendo la necesidad de que los dispositivos en IPv4 redes legadas sigan accediendo a estos contenidos. Y ahí entramos en el concepto de SIT para data centers. Esa técnica está descrita en Has la RPC RFC 7755. 5. Es una técnica muy similar, similar a la técnica anterior de SIG solamente, pero consiste only, en hacer también traducciones sin estado, pero con especificación de dirección. O sea, words, podemos decir que una dirección IPv4 se va a mapear a una dirección IPv6. De esa manera, in podemos tener way, un we servidor web o un servicio que es este hosteado en la red, en la nube, que tenga una entrada. DNS correspondiente a, a, a, a IPv4, pero el servidor mismo no tenga una IPv4 literal, tenga solamente IPv6. Y el traductor so se encargará de recibir dichos these paquetes packets, solicitudes que vienen de redes legales en IPv4 legal y, y traducirá estos and paquetes a IPv6 y, y les enviará. And then al servidor web, web. y tenemos un and ejemplo de eso que es muy claro. Meta, meta actualmente, meta, la dueña de Facebook, uh, Instagram y todo Facebook, más, ya tiene todo su Instagram data center en ip 6 Les comento IP6. que si ustedes so, tienen o you, usan solamente IPv4 en IP4 las redes de ustedes, networks, 100% del tiempo ustedes están pasando time, por You're algo going de through traducción some kind para acceder order to a los servicios de Facebook. Facebook services. Y eso se refleja en una mejor conectividad, conectividad con conectividad en IPv6. A question of other. Well, Bueno, eh, mi existe un, un traductor as a service, digamos, hoy en día, ya que tiene todas that las, eh, todo el bloque IPV4 público that has been No que yo sepa. Not aware of. Y estoy intentando And entender cuál sería la aplicación para eso. Y entonces, then, si es público, todos public, podrían consultar ahí el bloque público. O sea, yo entiendo lo que está explicando ahora para un escenario interno donde tengamos nuestro traductor a nuestro a bloque, pero si este fuera blog. público, entonces ya public, sería accesible para todo el mundo. El detalle es que como es, un, is, cómo sería un punto what, central, todo el tráfico seguramente traffic, se iba a ese determinado lugar y de ese lugar se enrutaría nuevamente al destino y ahí estaríamos incrementando latencia y todo ese tipo de cosas y también consumo de tráfico. Entonces no sé hasta qué punto sería interesante but expected, tener un servicio of, así público. Having, uh, services Pero lo que sí hay es un heard, servicio de proxy de IPv6 a IPv4, IPv4 que provee, por ejemplo, Cloudflare. Y puede allí en Cloudflare decirle que cloudflare una IPv4X va a responder okay, por so, una determinada IPv6, IPv6 y, y el data center IPv6, es completamente en IPv6 as y Cloudflare recibe estos paquetes en IPv4 y les direcciona a IPv6. Pero creo que es un servicio de paga porque obviamente consume tráfico, mucho de banda. Bandwidth. It o sea, un so, servidor uh, en Cloud clar, que hace esas traducciones, pero son literales. Uno service. tiene que poner allí so la IPv4 y la IPv6 a que se va a traducir IPB6, en el Estoy más pensando ahora, si era un, un traductor público o sea, podría descargar una instancia y tener copia dentro de y para todos serían lo mismo, cada IP de cuatro público, Same same public, uh, sí, es una would you buena idea tener una, una imagen precompilada, lista, preconfigurada que pre uno solamente le cambia el diagonal 96. 96, o entonces si quiere usar 96, el estándar también no hay problema. Okay, y and ahí tenemos un diagrama también del sitio Joule de cómo funciona el proceso de SIT para ambiente de data center. Tenemos allí un host que es completamente en IPv6, está conectado a una nube que es la red en IPv6 y tenemos el S6 que es el servidor web que tiene solamente dirección IPv6, solamente. Y abajo tenemos un host en, en el IPv4, bottom, es IPv4 es el N4, está conectado a una red en 4 pasa por el BR. Adwork, VR, BR VR, significa Border VR, Relay. Es el nombre que se da al dispositivo que hace esa tarea de traducción. That, y el Border Relay tiene su tabla EAM. Es una tabla explícita de direcciones IPv4 a direcciones IPv6. Y eso permite que un paquete con origen en una red IPv4 viene obviamente al VR y al llegar ahí, la tabla referencial se convierta a un paquete en IPv6 y se ha direccionado a la red interna al servidor que detiene que tiene esa IP configurada. Es un concepto bien simple de referencia entre direcciones IPv4 y direcciones IPv6. Y ahí hay un and detalle interesante. An, an en las zonas autoritativas vamos a ocupar zones, configuraciones de IPV4, IPv4 y de IPv6. IPV6 entradas a para IPv4, IPV4 y entradas quad a para IPv6. El detalle a es que la entrada quad a, IPV6. a en el in servidor DNS autoritativo va a contener la dirección literal IPv6, IPv6 que está configurada en el servidor web, web o en el servidor de correo o en el servidor del servicio que podamos of estar ofreciendo a un tercero. A y en in la entrada a DNS IPv4, there, la IP estará configurada ahí será la IP del Border Relay era SIP, la IP, IP del border relay, IP border relay, porque el Border, relay, border relay estará recibiendo will be, will estas solicitudes y haciendo la conversión, la traducción a IPv6, to, IPv6, para que el contenido so the se pueda descargar. micrófono, Could you use the microphone, please? <laughs> ¿Cómo afectaría eso a los SSL, por example, de los the, uh, Tendrá que crear los certificados well, correspondientes. Creando los certificados funciona. Si creas los certificados, funciona. El mapeo so se puede hacer por la RFC 6052, 6052, donde reservamos un diagonal 96 de nuestro 96 segmento que nos ha dado LACNIC, LACNIC para que podamos so ahí tener esa traducción. El interesante también It's es que en el VR we tenemos we también la traducción reversa, como les había comentado. O sea, en el en S6, S6, yo puedo darle un PIN a cualquier dirección pública en IPv4 que ese PIN se ping traducirá por normalmente. Okay, entonces, so, el web server, so web server también tiene conectividad a las redes IPv4 IP, que son legadas. Uh, un mismo VR, un We mismo Border relay, relay, puede gestionar uh, distintos the servidores web, distintos servicios en el web data, web center. data center. nos dimos cuenta, tenemos allí una tabla que es la tabla de direcciones explícitas. A, an Entonces, an en la misma tabla podemos agregar um, cuántas IPv4 and, and and no sea necesario a cuántas needed. IPv6 no sea necesario. IPv6 Entonces con un so mismo borde de relay podemos tener gestión de múltiples servidores adentro de la red, network, así eliminando thus, la necesidad de tener direcciones IPv4 literales configuradas IPv4 en los servidores, yeah. más allá de obviamente proveer la conectividad de redes IP4 a servidores o a servicios en ipv 6 estamos eliminando la necesidad de configurar una otra fila de direcciones IP en el mismo servidor web. y eso también es interesante y nos ayuda muchísimo y ahí tenemos una traza de paquetes cómo funcionaría del N4 que quiere acceder al contenido que está en el S6, N4 envía el paquete packet, con la dirección de origen, su propia dirección, origen, y la dirección de destino en ip de 4 the es la dirección del is relay. Is Border Relay. Address. El Border Relay, border relay recibe relay ese paquete. Abre la tabla EAM, identifica cuál es la dirección IPv6 correspondiente a la IPv4 que recibió el paquete, hace la traducción y la envía hacia adentro, al destino IPv6. Y al revés, pasa lo mismo. El servidor web o el S6, para contestar la solicitud abierta, le va a contestar a una dirección IPv6. Pero ven que en el sufijo de la dirección IPv6 tenemos la dirección IPv4 pública o la dirección IPv4 de quien hizo la apertura de la conexión Of, uh, y con eso, el paquete va a llegar al borde relay it, que va nuevamente a hacer that, la traducción, eliminar relay, lo que es porción de red en IPv6, the IPv6 y encaminar uh, el paquete sobre la red IPv4. IPv4. Para el usuario, es completamente user, transparente. User, is transparent, completamente transparente. transparente. Él no sabe qué está pasando por una traducción porque es completamente transparente. That, uh, transparente. Incluso un ping, un CMP, eco-request, e y si echo request, el N4 le da un fin a la IP, um, el border even Relay, quien le va a contestar va a uh, ser el S6. Uh, porque hasta el ICMP so se traduce. De hecho, sí significa Stateless IP ICMP Translator. Entonces, hasta el PIN se traduce. Es muy transparente. Transparent. Y vamos a darle And una now, mirada en cómo funciona eso. Creo, creo que ustedes works. ahí ya I tienen el enlace. Ese enlace es muy interesante porque tiene... Déjame darle clic a ver si abre. Opens. Sí, aquí yes, en ese enlace tenemos todos los comandos que usamos para poner ese laboratorio en marcha. To uh, todos. Desde the la parte de instalación del PHP y PAM, para los que, IPAM, que quieran instalar ahí, aventurarse um, con el Docker, y, el Docker IPAM, IPAM y PHP IPAM y PAM, instalación del Joule sobre Debian 10, configuración del Zul para SITDC y para el 464XLAT. Obviamente vamos a hacer un repaso de todo eso y también uh, del Bind we 9 uh, que ya uh, tuvimos uh, aquí, uh, la fortuna de escuchar el amigo Alejandro por la mañana, donde explicó todo sobre cómo funciona el DNS64. Oh, DNS okay? Tenemos ahí ese enlace so para que ustedes puedan revisar, Pero vamos a darle una mirada en el laboratorio. Take a, look at it at the lab. a los que no conocen les do... presento no, Lab. Es una herramienta open source lab. para laboratorios, source muy interesante, muy very visual, very muy práctica. Solamente descargar las imágenes, subirlas um, al, a la máquina you virtual images, y hacer andar el laboratorio. Get the lab running. Y ahí está nuestro And laboratorio. We have the lab. Tenemos aquí un montón de cosas, pero ahora nos vamos a enfocar en esa What? parte del laboratorio, que es el CDC. Uh, y are going to el focus on the lab You see? IPv6 and the web server only. that is in IPv6 only. Okay. yo, les voy a mostrar aquí el web server. Le voy a dar so, un click solamente para que se the pueda the abrir. Click, La click on web server. Let me show you aquí that here. We don't have anything here. It's going to be a, a bit vean. difficult for you to see. Pero no Pero tenemos nada de IPv4, IPv4 aquí, aquí, solamente IPv6. Solo tenemos IPv6. a ver el the terminal, eso será mejor. ¿Quién es ese? Ese es el servidor That's web, web. déjame ponerle un poco más check. grande. Esto es un poco más grande, creo que se va a ver I think mejor. Un poco más hacia a arriba. Bit, a, a bit more Ahí está. Okay. Aquí Here tenemos have, solamente only IPv6. Only no tenemos nada de IPv4, nada, absolutamente nada, incluso si ustedes le dan ahí HTTP en el navegador web de ustedes con esa dirección IPv6, podrán acceder directamente a la página web que tenemos ahí. La página web... Nada más dice IPv6, says, IPv6 only, only HTTP. Esa es la no página web. web. ¿Sí? ¿Sí? Y en la página web, en web tenemos we have, en el servidor web server, tenemos el IPv6, IPv6 y el Apache. Nada más. Apache. Rutas en IPv6, IPv6 obviamente, para que pueda tener conectividad. De hecho, estoy conectado por fact, SSH directamente um, through por la IP versión 6, porque aquí en wifi, en el, de la ACNIC, el evento, in the Wi-Fi de LACNIC, tenemos IP globales para que podamos IPv6 acceder y ahí tenemos ese acceso. Aquí en el here, en el SIT, déjame darle un poco más Let también de, show you a bit more. de intensidad a esa letra. Ok. Mm. Aquí tenemos el Joule. Voy a darle el comando display. En ese comando podemos ver la cantidad de paquetes recibidos y traducidos en el Joule. De hecho, aquí está nuestra página web. Está como lab.teleconentrenamientos.com 2.8080. That, uh, Ese dominio tiene solamente domain, una entrada a, only has an tiene a. solamente IPv4, it's, it's an IPv4 justamente para que podamos so, hacer la prueba si funciona la traducción. Y aquí and le damos here, nuevamente el dual seat starting uh, play, uh, podemos ver que a, tuvimos uh, un incremento, o uh, sea, hizo la traducción. Okay. It Los comandos para hacer the eso funcionar, pero ¿cómo se hizo funcionar how eso? Did that how did Después de la instalación okay. de Joule, Joule sí. Sí. sí. son tres son tres comandos. Okay. Okay. Tres ¿Okay? Subimos el we módulo, JUI, JUI, the... Uh, Use it instance module. at Netfilter, yeah, pool 6. Net Vamos a identificar cuál said, es el pool six. usado pool por él para traducir los paquetes entre 6 y 4. 6 4. Directamente. Okay. Okay. Y en and el Julesit camt que es el Explicit, explicit address, address, vamos a identificar cuál identify. es la dirección IPv4 que va a recibir las solicitudes y a qué dirección IPv6, IPv6 vamos, address, vamos a hacer la traducción. De hecho, this. aquí en el, en el um, laboratorio fact, here at the lab, usamos la dirección 192, 168, 168 250, 18. Y esa That's dirección no existe en ningún, exist exist. no not, en ningún lugar. No está configurada en ningún lugar. O sea, cuando anywhere. yo configuro so esa dirección en el mapa de direccionamiento explícito del seat, seat, el joule automáticamente, automáticamente envía de un lado hacia el otro la traducción, other, y eso funciona de manera transparente. Okay. Okay. Y aquí so tenemos la dirección global, global en IPS. Estamos con una IBC6. dirección privada y This tenemos un redireccionamiento de puertos del 8080 uh, que estamos usando aquí uh, en el... Direct, uh, en la prueba del web server we web al puerto 80 de la página de igual Apache. manera funcionaría con direcciones públicas well explicitadas the ahí claro sure? esa parte del sit es bien tranquila, es bien calm, resumida para que podamos entender. Y son como tres And comandos like para que pongamos a so funcionar. Y cada IP nueva solamente darle nuevamente el comando JOOL CIT EAMT ALA. O sea, cada IP it, a, 4 nueva a, nos toque so traducir a un IP 6 IP en el segmento interno de un IPv6 servidor, podemos meterle. Server, y aquí vamos a hacer una prueba. A aquí podemos acceder we por IP de 4. No sé no si IPv4. ustedes consiguen ahí ver. Tengo una herramienta Google Chrome, Google Chrome que me dice que, que estoy accediendo por IPv4. IPv4. Y okay. ahora now, voy a tomarle esa dirección en IPv6. 6. Y ahora, y ahora estoy accediendo al mismo servidor web, web directamente por IPv6. Directamente IPv6. aquí en la IPv6, herramienta de Google Chrome ya me this dice también que puedo acceder por IPv6. IPv6. En resumen, so, el I've servidor web tiene solamente IPv6. IPv6. Ese servidor tiene solamente IPv6. IPv6 Nada de IPv4. No IPv4. El CIS hace la traducción de lo que viene de afuera outside, hacia adentro y de lo que, que sale también. Podemos hacer aquí una prueba. Vamos Here a hacerle we un ping. Ping, ping. Ping. 8888. Let, Let me see here. the address, show. the address shows. Si Let mismo. me check whether it's the no same. It's not the same. Okay. No, it's es not. No, it's not. Here, here, here, here. Ping. So, I'm going to use the ping for the ping ping rango, rango for the utilizado range. Para el the range is for drawing. This is the range. This is the range la traducción so y para que And ustedes puedan so entender ahí, yo le di un ping con el rango utilizado y diagonal I 96 I para 96 la traducción y al final And yo puse end, una IPv4 literal, 8.8.8.8, <tose> que, que es la DNS Google, it. todos ustedes ya conocen, y automáticamente ya know. se convirtió a un IPv6, 6. o sea, hizo la so conversión de IPv4 en decimal a IPv6 en, decimal, IPv4 IPv4 en hexadecimal, y tenemos ahí un ping un de un host en IPv6 a un, host a un otro host en IPv4. El paquete sale como IPv6, ICV6, el border uh, relay border hace la traducción a IPv4 y le envía hacia la red. it forwards it to the network. Okay. Okay. ¿alguna duda en Any este punto en este tema de de La traducción, por favor, identifíquese. Please mention your name. Good morning, soy Rodrigo. I'm, eh, soy I'm Rodrigo. Soy from Bolivia. Eh, estaba I was en el looking at the redes, network graph that you have simulador. in the simulator, La máquina the machine que tiene el software that SIT has the software <coughs> in the SIIT. está funcionando de alguna manera working, como un router, a kind of a router entre las a dos so? redes. Sí, sí. Eh, pero me quedaba But la duda si puede For hacer example, ahí route-n N route N para ver si, si está never, visto por el kernel como... This can be Ah, ni siquiera está, o him sea him que el, software del. El. El, so, uh, el, el Yule es el Yule. que estaría haciendo como then, un, un, lo vi configurado como un filtro o algo así que está corriendo en el general, kernel. Es. Aquí en Jun tenemos Jule, obviamente conectividad en IPv4 porque G ocupamos recibir desde afuera. Receive y, medio route IP, show. IP, y tenemos la conectividad six, en IPv6. En el servidor web, en el comando ipv IP, show no me sale absolutamente nada porque no tengo there, absolutamente nada de IPv4. IPv4. Todo de roteo, de routing, conectividad, todo me hace el jump. Y aquí, como preguntaste, cctl.com Cctl aquí yo tengo el ipv4 forward, forward y el perdón really y el ipv6 forward. forward dónde está me perdí and aquí ipv4 okay, forward y ipv6 también es un 16. router This tiene que ser un router porque tiene que tener Because la capacidad de encaminar paquetes de un lado hacia el otro. Packets. So that was my first Pero, question. Eh, Now, I love this because this has been implemented in mejor, Linux and in Debian. <laughs> Existen también de versiones, has digamos, de equipos de, de marca que no voy a mencionar que estén haciendo digamos para implementar el SIP el por sí, no sé. El 464XLAT, 64, 64, 64, el NAT64, sí hay equipos de marca que hacen y lo hacen bien. Sí, por, por si acaso hay que implementar como caja, ¿no? Como sí. Como eh, linux. Nada más, esa era mi duda. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer más uso questions? del micrófono y despejar su duda? Doubts that me to bueno. So, Nuevamente, we'll les comento que ese so material está disponible en el sitio de la para que ustedes puedan descargar y el enlace también para que ustedes puedan guiarse ahí para hacer un laboratorio como este. Like vamos a hablar un here. poco now, ahora is, now, sobre I'm el 464XLAT. Este tema es un poquito más extenso this que el otro, pero no es por one, ser extenso que sea un algo complicado. Okay? Y vamos también a... And, sacar o a eliminar again, algunos mitos, algunas informaciones myths, falsas kind of sobre lo que es esa implementación de 464XLAT. 464 estaremos hablando aquí de escenario ISP. Ahora ya dejamos lo que es Data Center no y vamos a empezar a data data mirar lo que es is is ISP. Is El 464XLAT is 464 está estandarizado por la RFC 6877 -68 y es Bajo mi punto de vista, una de las mejores técnicas de transición de IPv4 a IPv6 que hay. ¿Por qué? Porque el 464-XLAT ofrece la posibilidad de entregar el IPv4 como un servicio al usuario. Y el usuario tiene solamente IPv6 en su conexión de última milla. El ISP entre el BNG, que es el concentrador de red, y el usuario, tiene solamente IPv6, no existe IPv4 ahí. Es una pila de direcciones menos para preocuparnos. Vamos a entregar el IPv4 como servicio. En ese escenario, la CPE va a trabajar como un CELAT, que es el traductor que está al lado del usuario. Y el concentrador va a trabajar como un PELAT es un traductor también, al lado del concentrador. Básicamente, el 464XLAT usa un concepto de NAT64 con DNS64 y más algunas bondades para proveer la conectividad de una punta hacia la otra punta, independientemente de cuál sea el protocolo. Eso independe de cuál sea la topología Regardless del ISP, porque of ISP algunos tienen router de borde, router de agregación, concentrador or de, de conexiones o BNG, or BNG. BNG. BNG, pero una cosa que es común But a todos to all, es el uso de la CP. Use CPE. Todos los ISPs usan CP en sus usuarios, sea una ONU, sea una CPE wireless, um, CP wireless, todos usan CP. Y esa CP es la que va a ser la interfaz del usuario para que el usuario pueda tener conectividad en IPv4, aunque reciba solamente el IPv6. Y vamos a ver aquí un, un ejemplo de cómo sería una topología. Ahí tenemos... Las conectividades internet the tenemos the aquí. Internet. Yo puse por separado solamente para I que se quede so visual. Tenemos la internet en so 6 y la internet en in 4 Vienen por IPv4 el mismo camino, quizás IPv6. por dos vilas distintos, pero but están ahí separadas solamente para que se quede visual. Tenemos el DNG. OBV. Obviamente aquí omitimos lo que es Router de borde, ruta de router, router, agregación, firewall, cualquier otra, fire otra cosa. Regular. Tenemos el BNG y tenemos el PILAT, que es el que va a hacer la traducción. Entre so el BNG, BNG y el CELAT, que es la CP del usuario, CPE, tenemos solamente IPv6. En la CPE del usuario users, tenemos and, conectados and, and, distintos and dispositivos, desde impresoras a Smart TVs, uh, a computadoras, a, a, a notebooks, no tablets, tablets, independientemente del protocolo, the porque en el segmento de red interno en la CPE del usuario, CPE, la CPE le va a entregar al dispositivo direcciones IPv6 globales y direcciones IPv4 privadas. El dispositivo sigue the recibiendo IPv4. IPv4, pero ¿cómo funciona ese IPv4 si no tenemos IPv4, IPv4 entre IPv4, uh, el concentrador de acceso y la CPE? CPE? Ese paquete IPv4, IPv4 se encapsula para que se encamine por la red IPv6, IPv6 network, directamente network, al pilar, quien va a tratar land, de hacer el NAT de ese paquete y enviarle a la red. Vamos a entender un poco let's mejor cómo hicimos que funcione eso. Hicimos la simulación en PINET, PINET Lab, que es el mismo software PINET muy PINET lab, bueno, y usamos ahí un CHR, Microtik. ¿Quién aquí conoce Microtik? Pocos. ¿Quién usa? Más todavía. Usan, más usan que conocen. Eso es bueno. Usamos so, también un Linux Debian, use, uh, Linux Debian 10 con el Jun haciendo, haciendo el 464XLAT y el BIND 9 haciendo el DNS 64. Y también tenemos una CPU CPE con el OpenWRT. ¿Quién conoce ese ¿Quién software? The software? Open WRT. ¿Quién conoce? Alcen la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, tenemos okay, una buena cantidad de Ese, para so, mí, es opinion, el mejor software, software, software que hay, firmware que firmware hay para CPEs. El más completo, el mejor de mejor gestión. No es management. algo tan... Fácil It's de operar, so aunque tenga una buena interfaz a web, web, a web pero obviamente ocupa un conocimiento adicional por sus diversos y distintos recursos que tiene, como por ejemplo, firewall, protecciones y un, un montón de cosas. Sort of pero es de los mejores things. que hay y But tiene soporte of the and it a muchísimas CPEs. Okay? CPEs. Y vamos a darle una Now, mirada this, antes en el diagrama final, que es ese diagrama, y después vamos a volver a lo que realmente nos interesa, que es cómo hicimos eso funcionar. Tenemos ahí lo que es Internet IP4, IP6, directamente al border, el border. bajamos al BNG, ahí eliminamos un boot de agregación porque no hacía sentido en el diagrama, del BNG tenemos la conectividad con la CPE del usuario y todo lo que es IPv6 Is, viene directamente de la CP CPE al BNG, BLG, del BNG sube al router de borde y router, del router de borde se va a la internet. Ahora, lo que es IPv4 encapsulado case, por I'm el 464 XLAB, viene también al BNG, pero aquí en el BNG tenemos una BNG, regla de ruteo routing para encaminar to todo lo que tenga como destino that la red que estamos world. usando para traducción Alejandro allí por la mañana nos this mostró un diagonal 96, 96 y todo oh. lo que so, sea con destino a ese diagonal 96, a 96, 96, ya sabemos, es paquete uh, que ocupa traducción. That Entonces, vamos a so enviarle we to al traductor. Enviamos al traductor que va a tratar de hacer la traducción y le we'll va so a enviar al borde red para que se va a donde tiene que irse. A la vuelta, obviamente, como hicimos un NAT, el paquete sale so en su like encabezado con la dirección IP de origen, IP la IP del the Joule, Joule IP. entonces el so destino, cuando tenga que contestar, to responder to this, la solicitud, this, le va a enviar nuevamente al Joule, request, send, be sent to the que the Joule. al analizar su tabla, like va a saber, ese paquete stable, pertenece a la IP, IP versión 6X, y le va a tratar de no. Enviar X, nuevamente try to a, a la CP correspondiente CPE, y esa CP correspondiente CPE le va a entregar CPE el paquete al dispositivo. The Pusimos ahí un equipo adicional en la infraestructura de red in que la mayoría de ustedes tienen. La mayoría most de ustedes tienen una infraestructura de red así. A Solamente pusimos like un haciendo un bypass de lo que es traducción. The y ahora part. vamos volver a volver a esa slide over here. Para el pilat, so que es el Joule, vamos usar a usar un diagonal 96 para el NAT64, NAT que, que puede ser el 64FF9B, 64 uh, o puede ser también nine, un otro que a ustedes le gusten, like, no hay problema. Matter. De la asignación From que el les hizo, solamente MT apartar un so barro 96, 96 y reservar para esa finalidad. Direcciones IPv4 mm -hmm. disponibles, about, direcciones a, públicas para el NATEO. Okay. Ahí no queremos, naturing, obviamente, meterle direcciones privadas y ocupar un CGNAT. No, no es ese el objetivo. El the objetivo es. es Ahorrar IPv4 entonces las IPv4 públicas entrarán directamente en el JUL para que él pueda usarlas en el proceso de NAT en el proceso de traducción. Usaremos el JUL como software para el NAT 64 y el BY9 para el DNS 64. Para la CPD, necesitamos una CPE que We soporte el OpenWRT con el paquete 4, 4, 4 xlat y la conectividad, 4, 6, 4 y la conectividad y, en IPv6 entre esa CPE y el concentrador de acceso the Y aquí abro un paréntesis, porque Here, es muy importante hablar something. sobre, sobre ese tema de It's las CPEs. Muchos CPEs. ISPs todavía ISPs siguen comprando CPEs buy que no tienen nada de soporte a IPv6 y eso... Es six. una de las peores cosas que un ISP puede hacer. Les puedo decir que, aunque sea interesante ahorrar unos pocos dólares por una, una CPE que no tiene IPv6 porque es IPv6 más barata, ustedes tendrán que In invertir end, más plata en soluciones para prolongar o para extender la vida del ipv que son soluciones de Carrier vida y estamos hablando ahí de soluciones carísimas, de licencias de hardware, software, no sé, en la casa de los 30 mil dólares para 20 gigas Eso fuera sin contar las cifras públicas que tendrán que comprar. ¿Quieres agregar algo? Por favor, Hola, hola. Bueno, como un pequeño comentario sobre Just, eso acá. Uh, en el final del a uh, uh, a del un Unas pocas pesquerías. Um, I, I so a mí me it duele, ¿no? Por ejemplo, no por que muy pequeños. De abonados, many pero no Small ISPs, y les quieren cobrar they por soluciones generales. De 100 mil dólares hasta 600 mil dólares. Y, y son algunos miles de. dólares. es bueno? ver la estructura costo y eso. Cost Pero a lo que quiero llegar es que muy probablemente y pequeños. No van a necesitar soluciones de NAT. Lo lógico sería ir a IPv6 uh, y utilizar cajas dedicadas a, a fusión, literalmente. Al final va más Entonces, costosos, que es Exactamente, the other way. porque sale caro. Y cuanto más extendemos la vida del IPv4, más EGNAT ocupamos y más IPv4 públicas ocupamos, porque vamos a extender lo que es NATEO. Y sabemos que una regla común y corriente de mercado es que cuanto menos tenemos oferta de un determinado producto, If you're not más se sube el precio. When, when estamos uh, con bloques de 4 en los brokers por las today. alturas. Y cuando metemos en CEGNAT, Jordi tiene muchísima Natt, experiencia en eso, Jordi con los bloqueos a PlayStation with that, with the que PlayStation y otros servidores hacen con PlayStation las IPs compartidas. Entonces, IPs. no es inteligente so hoy ahorrar, aunque to sea 3, 5 dólares en una CPE, CPE que no tiene soporte IPv6, pensando you, uh, que no, eso no me va a hacer falta. Uh, a, uh, uh, um, Más allá de eso, estamos tratando ya que solamente el protocolo IPv6 Uh, tiene so muchísimos only, años y todavía uh, hemos a, a, a a, a mira, well, no hemos podido llegar a un punto donde podemos decir que, mira, ya no ocupamos más, tenemos una red 100% independiente en IPv6 no ocupamos más el IPv4 para funcionar. No IPv4 ya ha pasado work. muchísimo a tiempo y no hemos podido decir eso todavía to ¿Por qué? porque seguimos yet. invirtiendo mal. Ese es el error: invertimos mal. Invest y un, un CP wrong. CPE que se compre hoy sin soporte ip 6 de baja calidad, uh, posiblemente lo tendrás support, que reemplazar, quality, sustituir en dos años it in two years time. And y tendrás que invertir en in otro CPE. Uh, a lo mejor CPE. si hacemos bien Maybe las inversiones, vamos a invertir wisely, una única vez. And solucionar de una vez el problema. Problem y hablando de lo que son CPS en el concepto of de 464 SLAT, les traigo un um, otro punto de reflexión que es que, like es que la mayoría de, la de los fabricantes Rose? de CPS no CPE se ha dado cuenta todavía que 464 four, six, four, SLAT es una de las mejores técnicas de traducción, de coexistencia co migración y migración del IPv4 al IPv6. Y por esa razón, la mayoría And de los fabricantes no tienen soporte no al 4C4-XLAT. ¿Pero por qué no tienen? Because They just don't have nuevamente, regla de mercado. So, again, it's sí, market rule. yo pongo a la venta esa botella de agua y I'll me compran, yo voy a poner más y más, más. y más. Pero si yo it, pongo I'm esa botella de agua a la venta y no more. me compran, yo le voy a, it, no le voy a vender más porque no it hay quien me quiera comprar Entonces, so, los fabricantes empezarán a darse cuenta de que tienen que implementar el 4 c 4 a partir del momento Starting que los consumidores empiecen a pedirle Mira, yo ocupo comprarle 200, 300, mil CPS, pero sí o sí tiene que tener soporte al 4 c 4 x -Lat. Entonces, esa gente que fabricantes y todo más, resellers, van a empezar a moverse para poner ese soporte al 4C4XLAT también en sus CPS. Volviendo a nuestro diagrama en el concepto Entra el microtech, tenemos en la parte de WAN, uh, nombre como WAN, el en la parte 1 tenemos appealing. conectividad IPv4, IPv4 e IPv6. IPv6. En la parte LAN, aquí en ese escenario usamos DHCP versión H 6, pero de igual 6, manera se puede usar el CPPoE, funciona y funciona it muy it bien. Las bien. Las rutas, ruta por defecto en IPv4, ruta por defecto en IPv6 y una ruta adicional IPv6, una ruta ruta, direccionando IPv6, los paquetes del NAT64, 64, que son los paquetes con destino a la red 64. 4FF9B2.2 um, puntos no, de agua uh, al 96, al que va a ser el que uh, va a hacer la traducción, uh, 96, y 96 le va a enviar ese paquete Joule, traducido a la red. To the en el PLAB, ocupamos el, el JUR para el NAT64 y el by para el DNS64. 64. Y vamos we'll, a darle una mirada en el diagrama del laboratorio. Ahora vamos a darle un vistazo en lo que es esa parte del laboratorio. Tenemos aquí nuestro border, tenemos un concentrador BNG, tenemos una CP y tenemos una estación y tenemos aquí el jewel. Vamos a darle una mirada cómo hicimos. Eso How funciona, did we está por redireccionamiento de puertos, work. déjame ver aquí. Um, vamos a abrirle una otro winbox. Here there's another winbox. Let's open another winbox. Bueno. bueno. Okay. Aquí. So here Ese es nuestro borde de red. Aquí tenemos direcciones IPv4, obviamente. Tenemos direcciones IPv6 también. Están todas documentadas. En la parte de rutas, en IPv6, es lo que no, nos interesa. What, uh, tenemos esa ruta in. que es la 64FF9B 64 que está, se está recibiendo del that BNG. Y también tenemos MG. las rutas estáticas de we los rangos que estamos usando para la entrega. Interna. Uh, tenemos uh, aquí una ruta y seis adres. Sí, tenemos sí, aquí, aquí una IP, IP versión 6 IP, para el DOOL también Joe, y too. tenemos una IP versión 4 para el DOOL también, tool. está en la that's interfaz in the, Ether 5, 5 250, es la IPv4 uh, Joe, IP 4 del Bueno, ahora vamos for a darle una mirada en and el concentrador, in ese nos interesa muchísimo. Ese es el concentrador. So that's the hub. Aquí tenemos direcciones IPv6, IPv6 de AppLink y una dirección a, que está conectada al dual directamente dual. por esa interfaz so Ether4 y es por donde vamos a enviar los paquetes que se traducirán en el that will be in En dual, IPv6 routes, tenemos routes We have Algunas some rutas que se me cargue aquí. Tenemos we esa ruta que route, es la ruta del 64 FF9. Es el rango es es el especificado para la traducción y estamos enviando al to jul. Todo lo que vaya con destino a esa red 64, dos uh, uh, puntos FF9, dos puntos, dos puntos, diagonal 96, well, at, uh, vamos a enviarle al that we are going to it to tenemos Madrid, también, obviamente, un, un we IPv4 aquí para gestión y todo más. En 6 de HCP DHCP versión 6, 6 server, tenemos 7. un servidor we de HCP, DHCP de HCP que está entregando bloques, IP IPv6, IPv6 6 a nuestra to CP. RCP. Incluso tenemos yeah. ya asignado CP. un and diagonal 5.6. Slash 56 assigned. Okay. okay. Ahora vamos a darle una mirada en la CPE. La CPE, CPE, CPE está con la dirección 9014. 90 ja let me see aquí. whether I can sí. see the address. Yes. Aquí en la parte de interfaces de red, tenemos recibido por la UAN en IPv6, tenemos un rango diagonal y 56, recibido por la UAN en IPv4. ¿Qué tenemos ahí? ¿Alguna dirección IPv4? Nada. No tenemos. Aquí, Aquí en la interfaz in LAN, the LAN, red interna, network. tenemos un bloque, un rango diagonal 60, direccionando la interfaz y obviamente uh, uh, entregando direcciones IPv6 globales a los dispositivos que allí están conectados. Y tenemos una IPv4 privada, 11 con DHCP, obviamente. 192, 168, uh, Nuevamente, Rana en el segmento HGCP, de red interno del usuario, the, el dispositivo recibe direcciones IPv6 globales it y recibe direcciones IP, uh, IPv4 privadas uh, con DHCP. Uh, el dispositivo HCP, no sabe que está pasando por un 464XLAT cuando envía paquetes a redes IPv4. Y tenemos aquí el 164, que es el 464XLAT, es donde vino eso. Aquí en from? la parte de sistema here, software, part, obviamente no, software, part, no me va a cargar, porque no tiene conexión. Oh, no I sé si me va a cargar. 464XLAT, no me va me a cargar. Pero aquí en la parte de software, software, solamente meterle ahí el 464XLAT, descargar el paquete, instalar el paquete. Y después de eso, automáticamente, el OPWRT ya le va a crear esa interfaz virtual para Todo automático. Todo automático. Y el dispositivo Que es una estación. It's a station. Un Ubuntu desktop in y ese Ubuntu stop, uh, Aquí estuve uh, Four, six, jugando uh, incluso here, con algunas direcciones muy conocidas en mi uh, 4 well Yo le di aquí, aquí el comando, here, voy a repetirle el comando, le di un dig. IPv4.google.com, pero en cuál, A, o sea, yo quiero saber cuál so es la IPv6 del dominio IPv4.google.com, IPv4 y ese dominio no tiene IPv6 configurada, IPv6 tiene configured. solamente IPv4. Entonces, ¿cómo voy a tener una respuesta de IPv6 a un dominio que no tiene IPv6? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién me va a dar la respuesta, dar la respuesta de IPv6 a un dominio que no posee IPv6 configurado en su entrada de DNS? ¿Quién me va a dar la respuesta? Nadie sabe. Jordi sabe, pero no quiere responder. DNS 64, recuérdense que le estaba comentando temprano sobre las respuestas fake que el DNS 64 le da a uno que pide una IPv6, una respuesta en IPv6 a un dominio que tiene solamente IPv4. Entonces el DNS 64 es el responsable por esa información que ahí está. Déjame ver si consigo ponerle un poco. Entonces, right. el so, DNS 64 es el que me da esa respuesta. ¿Y cómo so, tenemos en el concentrador una ruta que dice que todo lo que sea con destino a 64, PF9B, uh, se uh, va al PELAT? Obviamente, well, aquí podemos acceder al sitio ipv4.google.com. El dispositivo so device, recibe IPv4, recibe IPv6, IPv4, pero IPv6, la ONU no tiene, la CPE no tiene nada de IPv4, IPv4 configurado. Aquí, no aquí IPv4 en ese escenario, so estamos entregando like el IPv4 como IPv4 un servicio. Y el NAT de ese IPv4, IPv4, ¿quién lo hace? Es el Joule. Es el Joule. El NAT de ese tráfico ipv 4 es el es que está haciendo. Is in charge of that. En Now la CP es completamente it transparente it totally transparent. le agarrar el paquete, le envía it al DNS y el DNS hace todo el trabajo. Y de igual manera si yo quiero acceder a IPv6.google.com, también me va a agarrar el también se va a load this because I have 6 global. Global 6 already configured. Pregunta. Ya, ya me estaba aquí demasiado. Yo hablo por los codos. Soy Douglas I'm Wesley, Wesley. Wesley. Una, una buena cuestión que usted lo hace sobre did, quién, quién irá a uh, hacer uh, la respuesta de DNS y quién irá response response uh, a hacer lo nada. Cuando usted, usted mostraste aquello. Diagrama diagram eh, a, de, caixa, de de la caja de Jules es mucho similar, similar con la to topología que se usa con la caja de CGMAT. Es lo the mismo. Eh, y, ta, y, y viene una um, segunda pregunta. Entonces, digamos que por balanceo de because carga o por alta disponibilidad se quiera colocar dos cajas de Jules. Cómo, cómo, eso es tratado, with creo que esté relacionado and con la, el bloque really 64. A, pero no me acuerdo exactamente. Six, Tiene que uno un rango para uno otro rango para otro. No lo mismo, eh, porque por dónde is, vas a ir? Y eso we'll es. Follow? Esa es la pregunta so es una pregunta. Sí, y complementarmente cómo cómo yo sé know, por ejemplo for example, hacer los logs de conectividad para fora, fora, por ejemplo se jorro so un, una una una porta de IP4 para afuera y yo preciso hacer el rastreo como hago yo para eso. Sí, buena pregunta. Hay posibilidad de usar el mismo bloque, usar SMP para que en IPS, para que cada paquete salga por un lado y ahí hacer un algo de balanceo. También se puede usar eh, o segmentar el bloque, usar protocolos de ruteo. Y el Zoom tiene su propia parte It's de los logs y también se puede exportar estos logs, logs. Log. entonces ahí ahí la parte de log donde está todas la, las asignaciones de puertos ipv4 de IP4 salida para cada conexión Jorge. Jorge. Wesley. Jorge. Wesley, hay una pregunta en la de Henry, Henry Godoy, Godoy que está de la forma un abrazo Henry Dice Wesley, Wesley, con tu experiencia en ISP, ¿cómo podemos aumentar la adopción de IPv6, IPV6 en, los en los CPs? El problema problem sería el usuario que no le cobra su ISP por entregar IPv6 en la responsabilidad bajo mi punto de vista, de implementar el IPv6 y de hacer con que el IPv6 funcione y que sea y que tenga la, la mejor adopción es del ISP. Entonces, cuando el ISP deja que el cliente pueda elegir cuál es la CP que él quiere comprar, obviamente, ¿quién aquí cree que el cliente va a elegir la mejor CP o la más cara? Nunca. Entonces, no podemos delegar esa responsabilidad al cliente. Responsabilidad tiene que um, ser del, del, cliente. del ISP. El ISP tiene que tener esa conciencia y tiene que también, obviamente, educar al cliente, concientizar al cliente de que todo lo que se está entregando junto con el servicio de conectividad es lo que va a hacer con que el servicio de Internet sea un excelente servicio, sea un buen servicio, sea el que el cliente está pagando y que le pueda sorprender al cliente. Entonces, en la mayoría de las veces, yo veo, principalmente porque a mí ya creo que ya quedó claro para todos ustedes aquí, me gusta enseñar, capacitar, hablar por los codos. Y yo veo que la gente de los ISPs no usan las herramientas disponibles en el mercado, como videos, imágenes, Instagram y todo eso para concientizar a los usuarios. Hace un tiempo estuvo, estuvimos hablando, yo hago parte de un grupo en WhatsApp de pilotos, porque yo soy piloto de avión. Y en Instagram, ese grupo hay I'm a, I'm a un ingeniero de seguridad doctor. de Meta, Facebook, vive en Estados Unidos y estamos hablando States. y platicando and sobre lo que es IPv6 y me estaba comentando que ya está full IPv6 y que IPv6 tuvieron que IPv6 revisar to, todo lo que son políticas de seguridad y un and otro piloto pilot en el grupo group, nos preguntó, pero ¿qué es IPv6? Él so no, sabe IPv6? ¿Por qué no sabe. porque no sabe? Porque seguramente el ISP no ISP hizo una concientización really y ahí nosotros sí que un ISP Google. hoy día que so no entrega ISP IPv6 es como un piloto de a avión a, pilot que decide no usar más GPS para navegar. Yo quiero navegar solamente por cartas en papel, mirando las estrellas, haciendo cuadrantes así, y así me voy. O sea, dejamos de usar el GPS y el autopilot del avión y pasamos a volar rudimentariamente. Es exactamente así. El ISP hoy día que no entrega IPv6 está dejando de entregar al usuario lo que el usuario está contratando. ¿Saben por qué? por qué? ¿Qué es, ¿Cuál es el What principal servicio que el usuario contrata de ustedes? Conexión a la Internet, internet ¿verdad? Connection. ¿Cuál es el What protocolo estándar protocolo, de internet? internet? ¿Es el IPv4, IPv4 o el IPv4 IPv6? ¿20? ¿Cuál es el protocolo? El estándar. Es el protocolo? El estándar. Es el estándar protocolo? Entonces, si dejamos oh, ¿so de entregar no el IPv6, IPv6, estamos dejando de entregar una We're parte de la Internet al usuario. O sea, él no está contratando, ¿cómo comprar allí? 10 kilos de harina kilos y llevar solamente 5 kilos y no 5 más, porque hoy 70, 80 del tráfico es IPvC. Entonces IPv6. Entonces estamos llevando el usuario que tiene solamente IPv4 está IPv6. llevando 20 de lo que es capacidad y cantidad de tráfico que podría estar utilizando en IPv6. IPv6. Bueno, aquí ya hicimos so ese repaso, ya vimos que funciona pero, ¿cuál es la magia Now, que está por detrás de eso funcionando? Déjame ubicar aquí mi terminal nuevamente. So my, my aquí, so el the 90, yes. 90, aquí, está el aquí, aquí, aquí, el aquí, de Joule. Joule, yo tengo tanto el Joule yeah. como el Joule Bind 9 bind ejecutando nice. el servicio de DNS 64. So the 64 Entonces vamos a darle una mirada en el archivo so de Bind. Aquí tenemos ese archivo. Obviamente no hicimos nada course, referente a seguridad aquí. Está, está completamente abierto. Totally el DNS en IPv6, escuchando so, so de, todos todos lados, size, de todos los lados, permitiendo consulta de todos los lados. Y tenemos And la entrada del. DNS 64, 64 here, para el 64 FF9B2.2.96 entonces aquí en so esa parte this over here, el bind, bind va a hacer o va a crear entradas DNS, DNS en IPv6, in IPv6 para dominios que tengan solamente for direcciones IPv4 configuradas en sus entradas AD for autoritativas. DNS autoritativas. Yo puedo usar so aquí una IP, un rango diagonal 96, 96 range de mi asignación from de LACNIC, LACNIC de lo que me entrega LACNIC. Sí puedo. Me, yes I can. Sin problema so alguno. No problem ok. Entonces, el DNS, so 64, DNS 64 nos resuelve, resuelve así. As a, ver as a ver, aquí tengo un as fichero dur.sh.sh.sh.sh.sh.sh.sh está haciendo lo siguiente. Subo el módulo de kernel mod Después voy a crear model, una instancia Netfilter con el mismo pool 64, ff 9 b y, y después voy a crear una segmentación de puertos ahí por, por direcciones IPv4, tanto para ICMP como para UDP y TCP también. Obviamente well. en el sitio de Jules, en el GitHub de hay un montón de material de consulta uh, that que les va a ayudar a cómo configurar eso en el escenario this real de ISP. Okay, okay, pero para eso básicamente estamos haciendo un NAT a esa pura, IPv4, obviamente okay, privada, okay, porque estamos en laboratorio. Practice, because because lab, pero aquí entrarían las IPv4 públicas de ustedes. Tenemos el Jules Stars. Aquí nos muestra here. las requisiciones recibidas, las traducciones ejecutadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el JUL so recibe el paquete en IPv6, IPv6, hace el NAT, not, le envía a la red IPv4, 4, el paquete vuelve otra vez. Le hace Once nuevamente then, la conversión a IPv6 y IVV6 la envía a la CP de una manera muy, and pero muy simple. simple Puedo usar el Joule can, en can mi ISP Joule sin ISP? ningún problema. Yes, no problem at all. Hay ISPs que are están ISPs usando implementaciones, algunos obviamente implementaciones chicas porque las CPs no the CPEs no tienen tanto soporte al 464XLAT, pero sí se puede usar. ¿Puedo usar el use, en un escenario de una universidad o de una empresa? Sí, empresa se puede. Sí, de yes, hecho, el compañero Henry, Henry que estuvo Henry, ahí enviando Preguntas por el chat. Tiene una implementación, una de las más lindas que he visto en ambiente corporativo de Joule en redes corporativas en el ambiente de la universidad. Los dispositivos reciben solamente IPv6 y tienen acceso a todo. Funciona muy, pero muy bien. Y es un And escenario that donde mueve una gran cantidad de tráfico también porque es una universidad de un tamaño interesante. Size tanto en in alumnos, cuanto en dispositivos, que a veces son dos o tres devices. por cada Sometimes alumno. Bueno, déjame ver si me falta algo so me más aquí. No. Ese... Alguien ahí quiere probar el acceso, like del a ver a si IH, funciona. Bueno, tenemos ahí. Un tiempo so, para preguntas. Tenemos tiempo para preguntas sobre implementaciones de 464, XLAT, JUL, contribuciones. Y, uh, si quieren agregar algo, hacer algún aporte de su escenario y, uh, de cómo están implementando IPv6 en sus redes, in me network. gustaría mucho really saber de la experiencia de ustedes. ¿Qué tal? Una consulta, a, por como, favor, preséntese el nombre, yourself, país, main, empresa, country, para que todos nosotros podamos conocerte. Ok, soy, Sergio, soy Sergio, de, Sergio de Telecel de, Telecel, de, de Bolivia. Telecel, de Bolivia. Estamos ahorita en un proceso the de implementación de IPv6. IPv6, pero hay un poquito eh, para entender But cómo in esto integra o la recomendación is, del ecosistema completo tomando en cuenta la parte de provisionamiento, right que es, ahorita estamos viendo un poco right la parte de tráfico, eh, yeah, tráfico, ya digamos, consumo, pero ahí el provisioning, el billing, example, provisioning, el portal cautivo, really. hay varias so, eh, Variables Pero que entran variables en ocasión a la hora de tomar una decisión para poder ir por un camino u otro, right? estamos en etapa so process, y stage. nos está deteniendo justo la, el provisioning, Si ejemplo. Al una empresa grande con tráfico sobre la deltera, cada variable es magnificada. Y en la recomendación o en tus comentarios, los despliegues para ISPs grandes que son más complejos para poder tomar un camino más. La primera cosa que yo te recomendaría que que tienen, sure es there, un software de gestión de a CPS, un CWMP línea CS, TR 069 para hacer esa parte de provision. Porque, como tenemos distintas clases de CP con distintos modelos de configuración, si la CP soporta el TR069, es muchísimo más fácil hacer allí la implementación, crear el script, el perfil y hacer con que el TR069 haga esa tarea de aprovisionar y de configurar. De hecho, es una de las maneras más sencillas actualmente de implementar el IPS 6 si el Instalador no le ha el IP6 en, en la IP6 en sesenta y usando IPv6 el tr69 TR en la parte de billetaje uh, Yo entiendo que la mayoría de los sistemas hace billetaje o por Either el serial de la CPE CPP, o por el MAC o a veces Mac, si usan PPPOE por el usuario y contraseña el PPPOE o, user, o si usan IPOE hacen IPoE, también por ahí por la interfaz entonces eso depende mucho y creo que está en una capa interface. un poco más abajo it del IPC, está estaría más en la, la capa de transporte, transporte. quizás eh, hay algunas implementaciones que usan también el DOCSIS donde se monitorea directamente el cable modem ahí sacan lo que uh, es todo el tráfico Entonces, básicamente acounted. sería partir so por, por, por ese camino. Hay empresas, hay implementaciones que son bien eh, very well, uh, bien mezcladas, mixed. podemos decir así, de, de CPS, speak, de uh, marcas, fabricantes, modelos, models, y ese es el camino que la gente está, está tomando, usar software de gestión R069 y hacer la billetaje por la Conexión por y no la por conexión la IP que tome el usuario clientes son So, Si quieres for traffic. saber un poco más sobre doxis, doxis y todo más, doxis, te recomiendo ubicar en la lista de LACNOC Alejandro de el de Telecentro de en que tiene Argentina. una de las más lindas implementaciones de IPv6 con 464 slots sobre doxis y está ubicada en Argentina, muy participativo en nuestra comunidad, muy receptivo, entonces seguramente he, uh, te podrá will, dar algunos, sure algunos tips. Si uh, incluso I'm puedes sure abrir si eso directamente en la lista de LACNOG, es interesante porque It's hace con que otros también puedan aprender del escenario de implementación. Gracias. ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta remota? None. Alguien más quiere hacer sus aportes. Me gustaría saber a los que están implementando qué están I'd haciendo, like to cómo Those están haciendo, cuáles son los desafíos, cuáles son las dudas. Ahora es el momento de compartir. Nadie. Bueno. Well. Ya está liberado. So Jordi Palete, de nuevo, eh, un tema, un tema que eh, creo I que no has comentado, no sé si lo tienes previsto para la siguiente sesión. El uso de DNS 64 en 464, 464-XLAT no es obligatorio, es, es recomendable mandatory. generalmente, pero no es obligatorio, así as como well en entornos de solo NAT64 sí si uh, que hace falta, en este caso no. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema de qué volúmenes de tráfico adquirimos cuando desplegamos. IPv6 en la red. Nosotros estamos haciendo despliegues en muchos ISPs de todo el mundo y por lo general cuando un ISP cuyo tráfico es mayoritariamente residencial, clientes residenciales, llegamos a volúmenes de hasta el 80, 85% y 90% de tráfico IPV6. Es decir, esto es muy importante porque quiere decir que con 464XLAT lo que logras es eh, hacer un, una, un cambio, digamos, una transición, no una migración, sino una transición muy rápida. Gracias. Hacia IPv6, eh, reduciendo drásticamente la carga de uso de direcciones IPv4. Y dado que con 464 Fislat, eh, concretamente con el NAT64, esas direcciones se asignan siempre de forma dinámica, no tienes repercusiones, por ejemplo, de limitaciones de número de puertos por usuario y al mismo tiempo estás eh, maximizando el uso de las direcciones IPv4, lo que implica que tus direcciones IPv4 en lugar de. De ir siendo cada vez más son cada vez menos. Y eso implica también, a su vez, valga la redundancia, que si tú necesitas menos direcciones IPv4, lo que vas a lograr es que esas direcciones las puedas transferir a otros que las siguen necesitando, con las políticas de transferencia que tenemos, y con esas transferencias vas a pagar tu despliegue de IPv6. Es decir, que al final estás recuperando la inversión que has tenido que hacer inicialmente, ¿no? Eso precisamente es uno de los aspectos que cuando tú comentabas antes del, del tema de, de, de lo difícil que so es encontrar CPS con buen soporte Wi-Fi 6, con 464 TICLAR, muchas uh, veces uh, se plantea, ¿realmente me merece la pena depender de CPEs well, uh, de fabricantes o puedo comprar CPS, uh, uh, CPS uh, en uh, AliExpress, uh, por decir algo, y hacer mi propia versión de firmware? Eso es factible, nosotros lo hacemos en clientes y al final sale y funciona muy bien, sino más barato que comprar CPS y de mejor gestión, de mejor gestión, de mejor calidad, de Wi-Fi 6 en lugar de Wi-Fi 5 por el mismo precio, por menores precios. No estás atado a un fabricante, eh, tienes la posibilidad de gestionar uh, tu, tu, la interfaz you del CPE de la forma the que a ti te interese. Sí, y cuando se resete vuelve a la configuración que yeah. quiera, eso es muy right, bueno. Y, y sobre todo, want, que realmente yes, lo que estás consiguiendo es do un do ahorro do importantísimo, do eh, porque como digo, al tener saying, es, sí que parece que estás invirtiendo en el CPE, pero en realidad, al invertir en el CPE, reduces tu coste en inversión, tu CAPEX, tu OPEX en direcciones IPv4, con lo cual al IP4 final suele ser, ser ventajoso. Hay un par de RFCs, nunca me acuerdo de, de los dos. Uno es el RFC 8585 85, y otro es el RFC eh, ahora, ahora vuelvo y lo digo porque no me acuerdo que es el eh, Recomendaciones de Despliegue en 64 es un RFC bastante extenso que habla de todos estos temas. Eh, si alguno tiene dudas, yo estoy aquí toda la semana también para ayudar. Sí, claro. Aprovechando ahí que te comentaste sobre ese tema de tráfico. Ahí les traigo una gráfica there, de un alumno nuestro of, uh, que ha tomado un curso con nosotros en Cancún hace Kung 30, Kung, 30 días. 30 days ago. Y en 30 días ya implementó aproximadamente 800 and usuarios days, con IPv6 y ya tiene un tope de 700 megas solamente 700 en tráfico in IPv6. O sea, IPv6 de estos 800 traffic, usuarios, un 70, 80 ya fue directamente a IPv6 y se redujo to IPv6, todo lo que sería tráfico en IPv4, IPv4 NAT y todo más. Entonces, hoy día dejar de implementar IPv6 es hacer más uso de IPv4, IPv6, invertir más gastar um, más plata before, y creo que no es, es more, el camino que la mayoría de ustedes quiere seguir. RFC 8683 RFC, y RFC, RFC 8585. Uh, Gracias. Una suplementación, Douglas. Douglas, I eh, want to eh, that. usted, usted comentando sobre el 4.4x. Yo percibo acá que es una cosa fácil y a una distancia I muy, muy, muy lejos de, de, de la realidad de los, los yes ISPs brasileños so donde ven y también a otros al otros países. Pero pre, pre, pre, la pregunta es, es posible que yo tengo a dotar a 4.4. Cuatro cuatro yo tengo for, que hacer for, de manera turn para toda la red uh, o puedo hacer eso para una parte de la red, una parte usa Uh, my, eh, se arrest, can, eh eso es una, una pregunta con objetivo de abrir la, la, la lo tópico porque Because sabemos que los las personas de ISP son todas ISB muy desconfiadas de todo are, <laughs> entonces, uh, proponer ¿Por no es? Because, oh, no. like en, la, en la misma red no well, creo que sea interesante in hacer ni que sea una implementación do do it, interesante, it, pero no. sí en otro vilan de servicio le vas asignando a los clientes ahí a ese vilan de servicio en una red, por ejemplo y estos clientes de este VLAN tienen el 4C4 el otro VLAN tiene el PPPOE o el DHCP con el dual stack con el dual stack eso es lo que yo pienso porque no tenemos bala de no tenemos bala de plata eso es verdad estaba comentando hoy por la mañana con Jordi usamos las soluciones que son las mejores para los escenarios que son los mejores the aquellos que no se encajan no se adaptan usamos you know, otras soluciones Eso es la inteligencia de, de la tecnología entonces so, so, uh, podemos usar so una parte acá una parte allá part eh, solo so para que tranquilizar ah really no tener que ir toda to mi red y eso acaba ah, siendo como un obstáculo que pasa porque que los DSPs protegen más y más. No es ese objetivo. Y ni en doble pila, hasta una implementación en doble pila, en dual stack, stack se puede uh, hacer por partes. Entonces al inicio haces so un in buen laboratorio, comprobar que todo lab, funcione. Ok, listo, entonces ahora voy a girar ese nodo. Y ahí implementas ahí por la madrugada, hace la implementación, el cambio para que tenga el más bajo impacto posible y listo, ya tenés un nodo en IPS6. Ahora voy a concentrar mis esfuerzos en un otro nodo y así despacito cuando ves ya tenés todo migrado. El detalle es que la gente quiere hacer todo de una sola vez y de una sola vez es imposible, pero tampoco. Es inteligente postergar porque cuanto más tiempo dejamos, más crecemos la red de IPv4 y cada vez más difícil se vuelve migrar todo de 6 Entonces si empezamos migrando algunos nodos las nuevas implementaciones. Ni caso de usar solamente IPv4. Si voy a abrir una nueva ciudad, un nuevo nodo, doble pila 464XLAT, ya implementar con IPv6, porque es un lugar a menos para preocuparme mañana cuando quiera hacer el cambio. Entonces, si hacemos así, se vuelve más fácil la tarea. Respondiendo un poco a, a lo que decía Douglas, eh, precisamente eh, una de las cosas que nosotros eh, recomendamos es, evidentemente, hacer un buen análisis de la red existente, del equipamiento existente, porque por mucho que digamos que la mejor tecnología es 4, -4 xlat no siempre vas a poder desplegar 4664XLAT en el día uno en toda la red. Y no me refiero a hacerlo overnight, eh, porque evidentemente hay que hacerlo eh, con, una, con una cadencia que te permita, eh, digamos, sobrevivir a incidencias eh, y no saturar el cliente, Etcétera. Pero lo que sí que es muy importante es determinar si realmente te compensa decidir optar por una sola tecnología o buscar una mezcla en función, por ejemplo, de qué CPS tienes, qué fabricantes, qué soporte te dan. En un caso reciente que nosotros estamos desplegando IPv6 ahora, lo que hemos hecho es básicamente eh, por supuesto hacer una buena capacitación al cliente, eh, estudiar la red, analizar todos los elementos de la red desde los CPS, actuales CPEs hasta CPS que están en proceso CPEs de compra, eh, equipamiento actual en la red, equipamiento que está en proceso in de compra y decidir en función um, de eso qué alternativas de mecanismos de transición son las que right parece, digo parece porque en una primera fase es un análisis muy teórico digamos, que pueden ser convenientes. Convenient. Entonces una vez que haces eso, so eh, eh, that, tienes que ver también see, el tema del plan de direccionamiento fundamental, hoy no hemos tocado el tema del plan de direccionamiento, pero esto es algo fundamental. Y implementar essential. incluso un piloto, es decir, pilot vamos a ver, por plan. ejemplo, si hago dual stack puro, instance, si, pure, si stack, tengo suficientes direcciones enough, IPv4, porque si no, eso es imposible y desafortunadamente esa not, es la mayoría de los casos, o si me voy a una mezcla porque ya hay carga y de carga en modo dual stack con, lógicamente, direcciones IPv4 privadas y globales IPv6, si hago un DSLite o un MAP, MAP-T, MAP-E, o si hago 464XLAT y Además, en cualquiera de estos casos, ver si esa implementación de DSLite, de MAP o de 464TLAT la puedo hacer con un software que ya trae el CPE o tengo que diseñar mi propia versión de firmware para los CPEs, optar por algo que ya esté en el mercado, como puede ser OpenVRT, si son CPEs soportados directamente. Eh, siguiente paso, hacer un piloto, un piloto de laboratorio típicamente y probar las diferentes alternativas, ver cómo se comportan con tu ACS, con tu software de gestión. TR-69, etcétera. Comprobar el funcionamiento, ver qué cosas fallan, qué cosas no fallan. No debería de fallar nada, evidentemente. Si falla, seguramente es un problema más de cómo lo estás implementando y ahí el siguiente paso ya es un piloto de producción. Eh, ahora bien, en esas fases, lo que vas a determinar es, eh, como digo, en función de escenarios de eh, equipamiento que tengas en la red y de soporte de los cps vas a determinar si aunque tu objetivo al final sea teóricamente 464XLAT yo desde luego apuesto por ello eh, si te interesa que en una primera fase sea 464XLAT o, eh, o te debes de permitir el lujo de decir resulta que tengo un 30% que va a poder ir con 464XLAT o un 0% que vaya con 464XLAT pero sí que puedo tener un 90% por ciento o un cien por cien que vaya con TSLite o Carrier con ITO B6, etc. Y decidir si en un plazo razonable de tiempo, un año, dos años o menos, porque a veces son cuestión de meses, puedo tener esa versión de firmware con 464XLAT y hacer, digamos, una doble transición o una transición en dos pasos. Eso que en principio a priori puede parecer como que te echa un poco para atrás, que dices ¿para qué voy a hacer dos pasos? Al final sale ventajoso, porque como digo, con 464XLAT te van a sobrar directamente Cuatro, que van a pagar ese cambio surplus, mucho más. I for that Muchísimas gracias. To that. Wesley, hay Wesley, dos comentarios there are two comments de participación en remota. Ambos son de Henry Godoy. Eh, el primero es, hemos is, visto muchos ESPs que ISPs, terminan Entregando IPv6 con doble pila, stack, pero aún se resisten a activar sus propios servicios básicos como DNS, correo electrónico, que e aún solo responden en IPV4. Responde IPv4. Y el siguiente and comentario es: con respecto a con respecto a una pregunta a publicada a sobre la auditoría, audit, JUR proporciona. Eh, un registro completo de todas las traducciones 464XLAT y cuartos asignados as well as aside, que se pueden usar en una demanda. Gracias. Ahí contestando la pregunta de Douglas. Log... ¿Alguien más que quiere that, compartir that su Douglas experiencia? Bueno, entonces well, me resta agradecerles like por la paciencia y también por la colaboración y la participación de todos ustedes ahí con sus preguntas y sus dudas questions. y obviamente estaré por and toda la semana en el week, evento. Cualquier so duda o si quieren acérquense a mí, estaré ahí, solicito uh, para que podamos platicar so un poco so sobre implementaciones de ipv